Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes, señorías. El peaje de respaldo, más conocido como impuesto al sol, ha convertido a España en un país pionero, pionero en obstaculizar y poner barreras al desarrollo del autoconsumo de energías renovables y limpias, un sector en el que fuimos referencia mundial hasta que ustedes empezaron a gobernar. Su gobierno penalizó el ahorro y la eficiencia energética en un país con un 7% de hogares en situación de pobreza energética. Resolver y eliminar la penalización del autoconsumo es, por tanto, necesario y urgente. Desde nuestro grupo parlamentario consideramos que el autoconsumo es un puntal para la necesaria transición energética hacia un modelo más democrático, justo, eficiente y sostenible. El impuesto al sol supone una barrera administrativa, legal y económica. Limitar el autoconsumo es un error estratégico que ha generado desigualdad. Ha provocado pérdidas económicas para los pequeños productores, ha reducido las inversiones y nos ha hecho perder la oportunidad de seguir liderando el sector. Nuestro país era líder en dos cosas, las renovables y la corrupción. Ahora solo somos líderes en corrupción. Así, la ciudadanía hoy en España tiene una doble dependencia energética, una dependencia externa de los combustibles que importamos y una dependencia del oligopolio que produce y distribuye en exclusiva la energía consumida en este país con políticas abusivas y con precios que no responden a la realidad. Señor ministro, el impuesto al sol es injusto, irracional y arbitrario. El ministerio lo calificó en su día de peaje solidario pero solo es solidario con las grandes compañías energéticas. Cuenta con la desaprobación de la mayor parte de fuerzas políticas de la sociedad civil y del sector de las energías renovables. Es impopular y con razón. La Unión Europea última una directiva que prohíbe recortes a las renovables y apuesta claramente por el autoconsumo como mecanismo para reducir la factura eléctrica. Usted, señor ministro, avanzó recientemente en el marco de la Conferencia por el Cambio Climático en Marrakech una futura modificación del impuesto al sol, de la que de momento. No nos ha dado más pistas. Por todo esto, nos gustaría saber cuanto antes qué piensa hacer el Gobierno respecto al impuesto al sol. Muchas gracias. Muchas gracias, Jiménez García.